Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Están pasando un montón de cosas y para enterarnos de ellas, vamos a preguntarle a Stacy. Max, ya sabes que Estados Unidos siempre está al borde de la guerra, y que su sistema político está marcado por un claro carácter bipartidista que impide que los republicanos dialoguen con los demócratas y viceversa, acosándose los unos a los otros de fascistas y autoritarios, una locura a la que nosotros somos plenamente ajenos. Pues bien, hoy vamos a ver un interesante artículo de Tucker Carlson, de la Fox, sobre esa posible guerra que podría estallar en Venezuela. Ahora que parece que Estados Unidos está listo para invadir el país. El artículo publicado en The American Conservative se titula así. ¿Por qué sigue habiendo belicistas profesionales? Analistas como Max Putt o Bill Crystal, pese a equivocarse totalmente sobre el 11 de septiembre, siguen considerando los expertos. Todas las clases dirigentes comparten una elevada tolerancia a la mediocridad. Se rebajan los estándares y se desvanecen los límites, pero nadie del poder parece darse cuenta. Está están satisfechos con sus prebendas que les ayudan a enriquecerse. En la cultura actual, equivocarse no implica castigo alguno. La gente sin talento prospera y asciende inexorablemente a puestos de cada vez más poder mientras acaban con todo. Ya pasó con los otomanos y ahora Max Put es la prueba fehaciente de que en Estados Unidos sucede lo mismo. O sea, el auge de la mediocridad y de los pseudoexpertos, que en realidad son unos fracasados. Mm, you know. Me recuerda a los Philadelphia Flyers de los años 70, que tenían a un jugador llamado Schultz, que era el matón del equipo, y que cuando Bobby Clark se veía amenazado, enviaban a Schultz a intimidar y pegar a cualquier integrante del equipo rival que intentara interferir con él. Pues bien, del mismo modo, los liberales de Estados Unidos, se consideran por encima de las masas, como si nunca se equivocaran y tuvieran una especie de superioridad moral respecto a ellas. Y cuando se demuestra que sus políticas son fraudulentas y están vinculadas a los peores elementos de la corporatocracia y del imperio, se niegan a que se les desenmascare. para lo cual recurren a gente como Max Boot o Bill Crystal, que también se dedican a pegar y a palear a la gente. Por así decir, son los matones de la izquierda. Pues al hilo de lo que dice Tucker Carlson de que todas las clases dirigentes comparten una elevada tolerancia a la mediocridad, a mí, Alexandria Ocasio-Cortez, me parece de todo menos mediocre. Es más, creo que pone de manifiesto el elevadísimo nivel de mediocridad de Hillary Clinton, que invirtió miles de millones de dólares en intentar sembrar en los votantes, que aún tienen poder de decisión, un cierto aprecio por ella misma, un poco como hacía Jeff Bush. Son unos mediocres, que encima nos obligan a apoyar los conflictos bélicos. Y si ellos son unos mediocres, lo mismo puede decirse de nuestro sistema financiero y de nuestra élite, no solo de Max Boot o de Bill Crystal. El mismo calificativo se les puede aplicar también a Hillary Clinton, a Al Gore, a George Bush, a Jeff Bush, a Ted Cruz, a Theresa May… Son todos unos mediocres que no dejan de querer meternos en guerras, pero bueno, si he sacado a colación este artículo, ha sido porque Save Dean Amos, autor del Patrón Bitcoin, ha respondido a ello de una forma que podría considerarse contraria a la mediocridad, con un análisis muy profundo del porqué de esas constantes guerras y de esos mediocres que nos gobiernan. El dinero fiat permite librar guerras sin que suponga costo alguno para los gobiernos, convirtiendo a gentuza belicista, detestable y sedienta de sangre como Max Boot o Bill Crystal, que nunca han tenido que pagar los gastos derivados de su filosofía, en expertos en política exterior. Safedina Moose tiene toda la razón al defender el dinero duro. De ahí que haya pseudo-economistas como Francis… ¿cómo se llama? Francis Coppola. Eso, Francis Coppola, en el Reino Unido, que lo critican sin motivo alguno, más allá de su propio fracaso. Pues bien, lo que defiende Safedina Moos es que el dinero duro disuade a los mediocres y combate la emisión de dinero destinado a las guerras. Es bien sabido que, cuando un imperio se desvanece, la mediocridad es la que lo rige todo. Y en el caso de Estados Unidos, ese pan y circo es el dinero fiat gratuito, también llamado teoría monetaria moderna, que tiene por objeto mantener a las masas con la boca cerrada, lo cual fomenta la mediocridad. En cambio, bien podría decirse que la brillante Alexandria Ocasio-Cortez es precisamente todo lo contrario a la mediocridad. Es una excelente política, emprendedora, es una mujer joven y una auténtica amenaza para los mediocres. De alguna manera, es el equivalente a Bill Gates o a Elon Musk en el mundo de la tecnología, solo que ya se dedica a la política. Volviendo a la respuesta de Safety, vamos a ver unos cuantos tuits más sobre cómo el dinero duro permite acabar con la mediocridad, porque si esos mediocres no son capaces de atraer capital, sus ideales caen en saco roto. En cambio, si esos ideales mediocres nos llevan a la guerra, eso a los demás nos genera un gasto desproporcionado. Fíjate, por ejemplo, en lo que pasó con Francia. Mandó todo el oro a Estados Unidos para luchar contra la revolución estadounidense y que cuando se lo gastó todo, acabó decapitando a sus gobernantes, que se habían quedado sin dinero para darle de comer a la población. Pues bien, en el 2003, Wolfowitz declaró en el Congreso estadounidense que la guerra de Irak prácticamente no implicaría costo alguno, cuando en realidad ha supuesto un gasto superior a los 2 billones de dólares. Si tuviéramos un dinero duro, Wolfowitz habría tenido que recaudar esos 2 billones antes de iniciar la guerra, pero con la relajación monetaria actual, la carnicería, puede continuar, haciendo que los contribuyentes paguen la factura durante décadas. Cuando teníamos un dinero duro, los gobiernos tenían que financiar sus operaciones bélicas con los impuestos de los contribuyentes, con lo cual aquellos países que se embarcaban en conflictos innecesarios acababan quebrando, de allí que las guerras fueran limitadas y que los reyes intentaran no diezmar innecesariamente a sus costosos ejércitos. El dinero duro fomenta la competencia, por lo que aquellos que están en su contra tampoco quieren competir, sino que prefieren ser rentistas, sacar tajada y emitir moneda. Fíjate, por ejemplo, en Ben Bernanke, es gobernador de la Reserva Federal, que ahora trabaja en Citadel, cuyo presidente se embolsó el año pasado 100 millones de dólares, consiguiendo que personajes como Ben Bernanke se dediquen a una serie de actividades ilegales como operaciones con información privilegiada, conspiración, sedición. Ben Bernanke es culpable de todos esos delitos, por lo que bien puede definírselo como un traidor. Lo que pasa es que, por algún motivo, se le considera un intelectual y se la alaba por ello, a pesar de estar acabando con su propio país. Con un sistema fiat, uno puede ser todo lo idiota que quiera, sobre todo cuando maneja la máquina de emitir dinero fiat y cuando controla la divisa de reserva mundial, que no es otra que el dólar por lo que puede hacer más tonterías que ningún otro habitante del planeta Tierra. Y claro, como en el Reino Unido se cree en el perrito faldero de Estados Unidos, pues piensan que pueden hacer tantas tonterías como los estadounidenses. De allí que haya gente como Kevin Williamson, el ministro de Defensa británico, que amenace con utilizar su contundente poder contra China. Sin tener en cuenta que para atacar al gigante asiático, con sus 1.400 millones de habitantes, sus grandes reservas de oro y su poderoso ejército, les haría falta un dineral. Lo que pasa es que los ciudadanos lo aceptan, porque si hace falta todo ese dinero, se emite deuda y listos. Yo, cuando iba al colegio, me metía en bastantes peleas porque sabía que contaba con la protección de mi hermano mayor. Sí. Pues bien, al Reino Unido lleva años pasándole lo mismo. Se le llena la boca profiriendo amenazas, pero luego no tiene dinero para llevarlas a la práctica, cosa que se volverá aún más evidente cuando abandone la Unión Europea. Y la verdad, cuando eso suceda, no podré parar de reír. Ya, pero el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el BCE básicamente cuentan con el amparo de la Reserva Federal. Por cierto, al hilo de lo que dice Safe Jean Amos, lo cierto es que llevamos en guerra desde el 2001. Desde entonces, no hemos dejado de tener conflictos armados en Estados Unidos. A ver, lo que quieres decir es que lo de Venezuela sí. es otro capítulo más. Así es. Vamos a ver qué más nos cuenta save Moose. Cuando teníamos un dinero duro, los gobiernos luchaban hasta que agotaban todo su dinero. En cambio, con la relajación monetaria actual, los gobiernos pueden luchar hasta consumir por completo el valor de todo el dinero de sus ciudadanos, de allí que el siglo de los bancos centrales haya sido el siglo de la guerra total. Pues tiene toda la razón. Todos los bancos centrales del mundo están obsesionados con las guerras y la emisión de dinero fiat. Todos, absolutamente, salvo una notable excepción. Rusia, que ha saldado toda su deuda y ha comprado un montón de oro. Y China está haciendo lo mismo. Sí, Rusia es un país serio, al contrario que el Reino Unido, que no hace más que tonterías y se lleva premios absurdos, y que Estados Unidos, que está dispuesto a renunciar a su soberanía. Solo hay un país que considere que se puede actuar de otra forma, y ahora ya sabemos cuál es. Sejin habla también del gasto de electricidad que supone minar bitcoines, analizando por qué el costo de la minería de bitcoins nos puede salvar de la masacre. El costo real del bitcoin reside en los equipos en la electricidad necesarios para hacer funcionar la red. Mientras que el costo real del dinero fiat son los cientos de millones de muertes financiadas por el gobierno, convertido en omnipotente gracias a la inflación. ¿Cuál de las dos opciones les parece más cara? ¿Cuál prefieren pagar en este siglo XXI? Es cierto que Bitcoin puede acabar consumiendo la mitad de la electricidad de todo el mundo, pero si eso sirve para evitar una guerra, acabaría convirtiéndose en la mejor ganga de la que haya disfrutado jamás la humanidad. El Bitcoin tiene que ser la aplicación más importante de la electricidad se les ocurre un mejor uso de la misma que acabar con los asesinos a gran escala. Todos los venezolanos y el resto de sudamericanos y centroamericanos deberían inscribirse en la cuenta de Patreon de Safe Dynamus, que está articulando para ellos la hoja de ruta que deben seguir para deshacerse de su opresor, del dinero fiat y del imperio. Está clarísimo. Y para deshacerse de Bill Crystal, de Max Boot, de Elliot Abrams, de hecho es una auténtica locura que Elliot Abrams sí. siga teniendo un papel en la política exterior y militar de Estados Unidos, cosa que no sucedería en un mundo regido por una norma del oro o del bitcoin, en el que la gente se revelaría, las políticas no las decidiría este perturbado sí. de Abrams, que nos sale muy caro. Si le enseñáramos un monedero de bitcoins, seguro que se derretía como la bruja mala del oeste en un mar de lágrimas. Este hombre es de lo peorcito que hay, un auténtico terrorista. En fin, vamos a olvidarnos de esos terroristas como Elliot Abrams y a hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con mucho más. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Posse más Kaiser. Es hora de viajar hasta Nueva Jersey para hablar con Michael Pento de pentoport.com. Michael, bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme de nuevo al programa, Max. Es un placer. Pues claro que lo es. De hecho, probablemente sea uno de los mayores placeres que se puedan experimentar, sobre todo si uno se encuentra atrapado en Nueva Jersey. En fin, Michael, tengo una pregunta para usted. La Reserva Federal ha declarado hace poco que la flexibilización cuantitativa no va a emplearse solo en situaciones de emergencia, sino que puede llegar a ser permanente. ¿Qué opina? Max, el tema de la flexibilización cuantitativa no da para bromas. Se ha convertido en un asunto tan grave en Estados Unidos y en el resto del mundo que ya no se puede hacer chistes al respecto, y eso que antes del programa tenía pensado hacer alguno, sobre todo si tenemos en cuenta la destrucción que está provocando de la clase media. Yo creo que es ridículo darles tanta credibilidad a los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto y a los banqueros centrales de todo el mundo. Si recuerda, hace unos años Janet Yellen dijo que el ajuste cuantitativo, que consiste básicamente en dar marcha atrás a la flexibilización cuantitativa, sería un auténtico aburrimiento. Mentía o realmente estaba convencida de ello, no estoy seguro. Lo que también nos prometió es que no volveríamos a ver otra crisis financiera el 3 de octubre, Jerome Powell, el actual gobernador de la Reserva Federal, le dijo a la opinión pública estadounidense que el ajuste cuantitativo sería de forma automática y que los intereses interbancarios subirían hasta el 3 o el 3,5%. Pues bien, tras 10 años de intereses cero y una subida del mercado bursátil del 300%, hace un par de meses la bolsa cayó en torno al 20% respecto a su nivel máximo y aproximadamente un 7% respecto al nivel del 2018, lo cual hizo que la Reserva Federal entrara en pánico y empezara a plantearse un nuevo programa de flexibilización cuantitativa tras emitir 3,8 billones de dólares. Y lo mismo sucede con el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, ¿No le da miedo a la gente de este país que los intereses nominales vayan a permanecer constantemente en torno al nivel del 0% y que los intereses reales vayan a ser negativos? ¿No les da vergüenza? Vamos, que el precio de los activos no va a dejar de aumentar, lo cual va a acabar con la clase media y la inflación va a subir como nunca y durante un periodo de tiempo mucho más prolongado, sin que a nadie más allá de usted parezca importarle. Entiendo perfectamente que no quiera abordar el tema desde una perspectiva desenfadada, porque desde luego se trata de algo muy grave. Y ya que el término emergencia nacional está tan de moda estos días, lo cierto es que los intereses cero pueden calificarse como tal puesto que infla en el precio de los activos, lo cual hace crecer las desigualdades económicas y acaba con la clase media, sin la cual se acaba teniendo una economía de señores feudales y siervos, que es justo de lo que pretendía huir Estados Unidos con la Declaración de Independencia. Pero bueno, Michael, hay una cosa que me gustaría comentar con usted. La semana pasada... Dos economistas del FMI, el Fondo Monetario Internacional, dejaron entrever que los países deberían crear un sistema monetario a dos niveles para empezar a aplicar intereses negativos a los ahorristas y al dinero en efectivo. O sea, que los intereses no se quedarían en el 0% sino que se adentrarían en terreno negativo, lo que constituye una confiscación pura y dura del dinero de nuestras cuentas, todo ello para animarnos a gastar más y para disuadirnos de ahorrar, lo cual, a su vez, acaba con nuestra soberanía y nuestros derechos. Dígame, Michael Pento, ¿qué opina al respecto? Me da a mí que usted está de acuerdo conmigo. Si los bancos centrales son capaces de aplicarnos un interés negativo a los depósitos, eso significa que tendremos más motivos para sacar nuestro dinero del sistema bancario, lo cual hará que los bancos se vuelvan insolventes y no van a dejar que pase eso, salvo que se adopte una criptodivisa a nivel federal o a nivel de algún banco concreto como ha pasado con Jamie Dimon, porque no se pueden imponer intereses negativos y pretender que la gente siga teniendo dinero en efectivo. A lo que voy es que se está acabando con la libertad del individuo, igual que con la clase media. O sea, que no vamos a tener la posibilidad ni de acumular dinero ni de sacarlo del sistema bancario, sino que vamos a ser penalizados por nuestros ahorros, es decir, que vamos a perder dinero. Y sin embargo, a nadie parece importarle, Max. Mire Desde el 2008 hasta la actualidad, la deuda no financiera de Estados Unidos ha aumentado en 18 billones de dólares, y cuando los intereses se encuentran en el 0%, y más ahora que van a adentrarse en terreno negativo, ¿a qué se le incita a la gente? Pues a endeudarse todavía más. Por eso hay tantos préstamos automovilísticos que no se devuelven, creo que en torno a 7 millones, y por eso crece tanto la deuda estudiantil y la deuda asociada a las tarjetas de crédito, así como la deuda pública, que asciende a 22 billones de dólares. Pues bien, todo esto se mantiene gracias a estos intereses perpetuos al 0%. Mire, en lo que llevamos de año, el mercado bursátil estadounidense ha subido un 18%, ¿y eso por qué? Pues porque la Reserva Federal ha garantizado que los intereses reales permanecerán en terreno negativo y que seguirá emitiendo moneda sin edie. Así pues, la pregunta que toca hacerse, Bax, es: ¿cuál va a ser el momento de normalizar las cosas, si es que lo hay? Porque según los medios financieros dominantes, todo va estupendamente, con un promedio industrial del Dow Jones y un SP500 que coticen 17 veces por encima de las ganancias futuras a pesar de que estas no crecen, lo cual tampoco es que les importe demasiado. ¿Qué problema hay si estamos cubiertos por la Reserva Federal? Se preguntan. Ahora bien, lo que me pregunto yo es si a la gente no le preocupa perder su libertad, porque como ha dicho usted de manera sucinta, la esencia de un país libre y viable es una clase media fuerte, no las 400 familias más poderosas, que son las dueñas de casi toda la riqueza de Estados Unidos, y tampoco el empobrecimiento de aquellos que ya de por sí son muy pobres, sobre todo por tener que dedicar la mayor parte de sus ingresos a los alimentos, a la ropa, al combustible y a la vivienda. El país está dormido, así que he decidido que mejor no hago bromas sobre el tema, porque se trata de un asunto realmente grave. Entiendo, claro que es grave, así que mejor seguimos con este tono. La pérdida de derechos y de soberanía, así como la incapacidad de ahorrar, se están convirtiendo en la nueva norma. De hecho, Adam Cortes hizo un documental en el Reino Unido titulado La hipernormalización, sobre cómo se normalizaron las mentiras de la Unión Soviética y su nefasta situación económica, que era algo que la población llegó a aceptar. Pues bien, del mismo modo, en Estados Unidos también se está normalizando la idea de que los bancos puedan meter mano en nuestras cuentas y cobrarnos un interés por tener nuestro dinero depositado en ellas. No quisiera meterme demasiado en temas políticos, Michael. Pero lo cierto es que, una vez extinta la Unión Soviética, Rusia ha decidido comprar cientos de toneladas de oro y ha saldado toda su deuda. Como digo, no quiero darle un cariz demasiado político a nuestra conversación, pero ¿no le parece que Rusia ya ha visto esta película y que sabe perfectamente que no acaba bien? Vamos, que sabe de lo que habla. Porque la fijación de precios por parte de la Reserva Federal puede considerarse la burocracia política de Estados Unidos. Y a Jerome Powell bien puede atribuírsele el papel de dictador comunista del país, dado que es él quien establece el precio del dinero. Eso no es capitalismo, sino más bien comunismo por parte de la Reserva Federal. E insisto, Rusia sabe cómo acaba la película, por eso está comprando oro y saldando toda su deuda. ¿Qué le parece? El socialismo en Estados Unidos está creciendo como nunca, hasta el punto de que, cuando un presidente declara en su discurso sobre el Estado de la Unión que quiere que Estados Unidos sea un país capitalista, la mayoría de congresistas fruncen el ceño. También tenemos el auge de Alexandria Ocasio-Cortez, la imposición de una renta básica universal en California, aunque sea solo un ensayo, como ya se ha ensayado en otros lugares del mundo, etc. Nos dirigimos hacia una distopía, Max, y sin embargo, como he dicho, no veo a la gente demasiado preocupada, porque el mercado bursátil lleva un incremento del 18% en lo que va del año. Mire, hay una cosa que me gustaría exponerle a la audiencia. Tras la gran recesión, los bancos de Estados Unidos y del resto del mundo tenían un montón de liquidez, con 525 puntos básicos para satisfacer el pago de la deuda. En cambio, ahora el crecimiento interanual del PBI japonés es de tan solo el 0,7%. Italia se encuentra en recesión. Alemania ha registrado en el cuarto trimestre del 2018 un crecimiento del 0,0%, y Estados Unidos ha pasado del 4,2% del segundo trimestre a tan solo el 1%, como mucho en el cuarto. Además, el crecimiento de las ganancias ha pasado del 20% en el 2018 a cifras negativas en el primer trimestre del 2019. Vamos, que tenemos unos datos propios de una recesión. Y la evolución de las ventas minoristas y de bienes duraderos, de los pedidos de las fábricas y de la producción industrial no hace sino confirmar esta tendencia. Es verdad que la bolsa ha subido un 18%. Y como a Donald Trump le gustan tanto los fideos chinos con pollo, seguramente pueda sacar adelante un gran acuerdo comercial con Xi Jinping pero no es menos cierto que la Reserva Federal ya no tiene cientos de puntos básicos para bajar los intereses, igual que el Banco Central Europeo no tiene margen para reducir la tasa de descuento, y que el Banco de Japón tampoco puede rebajar el precio del dinero. Es más, el Banco Central Europeo acaba de poner fin a su programa de flexibilización cuantitativa en el mes de diciembre. Ahora bien, yo no creo que nos encontremos en un punto de inflexión y que a partir de ahora la economía vaya a crecer por el mero hecho de que los bancos centrales estén adquiriendo una postura más blanda. Pues las recompras de acciones se alimentan de ese mismo dinero gratuito, por lo que tampoco son reflejo de las ganancias. Nos quedan unos 30 segundos y me gustaría aprovecharlos para darle dos datos. El multimillonario Sam Zell, de 77 años, acaba de anunciar que va a comprar oro por primera vez. Y además, en el 2018 los bancos centrales compraron más oro que en ningún otro año desde 1971, por lo que el oro parece estar en auge, no es así, Michael? Max, en Pentoport llevamos desde el 2012 dedicándonos a la gestión monetaria, y a mí personalmente me encanta el oro. Pues bien, hasta ahora yo nunca había sido tan optimista con el metal, y también puedo meter a la plata en el mismo saco, aunque en menor medida, cuando se sabe que los intereses nominales nunca van a estar por encima del 0%, que en términos reales van a adentrarse en terreno negativo y encima cada vez más, y que seguramente el dólar ya haya tocado techo. El consejo está claro. Compren oro. Ahí queda el consejo de Michael Pento de Pentoport.com, una de las figuras más inteligentes de Wall Street que además se dedica en el día a día a la gestión monetaria. Les invito a que entren en su web. Gracias por haber estado en el programa, Michael. Gracias a usted, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos más casi este Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Michael Pento, de Pentoport.com. Si quieren, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.